cuadras del conocido y famoso malecón, con vista al añorado mar de los pueblos, se encuentra el llamado Colegio Estado Plurinacional de Bolivia. Con mucho orgullo, las y los estudiantes entonan el himno nacional. muy distantes se unen por lazos de solidaridad y hermandad en agosto del año 2015 en el barrio de centro habana fue inaugurado el centro educativo de primaria estado plurinacional de bolivia es la primera escuela en el mundo que lleva este nombre y la conoceremos hoy en de sur a sur había ya la televisión presenta escuela bolivia en cuba La Escuela Primaria Estado Plurinacional de Bolivia, ubicada en Centro Habana, orienta la formación de niños y niñas hacia valores humanistas, con énfasis en el uso de las nuevas tecnologías y el conocimiento mutuo de las culturas boliviano-cubana. Una maravillosa muestra de ello es presenciar a las y los estudiantes cantando Yo Quiero un Mar para Bolivia, del autor Pedro Telmo. Yo quiero un mar, un mar azul. escuela estudia 250 niños y niñas divididos entre primero a sexto grado, 103 niños y 126 niñas. Tiene un plantel docente de 24 profesores. Los niños y niñas de esta escuela llegan desde las 7 horas y tienen una manera muy particular de comenzar a estudiar. Tenemos un horario que comenzamos a las 7:50 con la primera el primer horario que es la primera actividad patriótica, que es el matutino. ...luego pasan a las aulas donde hacen 10 minutos de conversación inicial... ...en esa conversación inicial ellos plantean lo que está surgiendo... ...a través nacional e internacional... ...algún proceso que exista y luego ya están... ...proceso de clase hasta las dos y media... ...de dos y media a dos y media tienen un descanso activo... ...donde el niño eh, se practica eh, juegos de roles... ...donde se utilizan las áreas de juego que existen acá... ...como el dominó, el pachí, el ajedrez... Se ven también, ahí aprovechamos la televisión donde vemos los lo, lo software educativos que tenemos en discos que tenemos de Cinesoft, donde ellos lo utilizamos en ese horario y luego a las 2 y media comienza la sesión de la tarde hasta las 4 y 20. Almuerzan aquí, aquí elaboramos el almuerzo, estamos acá y, y tenemos un seminternado a partir de los, aquellos padres que trabajan de 4 y 20. Estamos acá hasta las 7 de la noche y con un personal que hace el cierre junto con un Miembro del Consejo de Dirección. Miguel va al Parque Maceo. Miguel va al Parque Maceo, muy bien. El recorrido por las aulas deja sentir el compromiso de las y los docentes con el aprendizaje, pero también el esfuerzo y la alegría con la que niñas y niños asisten a sus materias para aprender. Maestro explica los contenidos de la materia. A ellos se les enseña a trabajar con, con algunos programas como Microsoft Word, también se les enseña a trabajar con el PowerPoint, con el Word y también se les enseña cómo trabajar con las máquinas. Ellos han aprendido bastante porque el curso pasado no tenían maestro y he tenido que hacer un gran esfuerzo para que ellos vayan, vayan aprendiendo lo que sea a trabajar con los programas más importantes que le van a servir en la secundaria en la dirección de la escuela bolivia un joven maestro cuenta cómo llegó hasta ella este es mi primer curso soy director novel que comenzó en este, en este curso y este es mi primer año acá en, de director en la escuela de estado de bolivia en educación llevo 15, eh, 15 años digo. me voy a hablar de mí como joven fue ya que yo ingresé que provengo de de un grupo de maestros emergentes ya que en ese momento nuestro país estaba necesitado de, de maestros, ¿no? Y nosotros los jóvenes dimos el paso al frente, donde empezamos a pasar un curso de emergente para poder ayudar al, al país en ese momento que tenía problemas de la docencia, que no había muchos docentes. Y nuestro comandante Fidel, nuestro líder histórico, crea este plan emergente, donde todos los jóvenes se suman a ese plan emergente y damos el paso al frente y estuvimos allá estu estudiando. Nos prepararon por un año y dos años en, en algunas ocasiones y ahí dimos el paso a frente y empezamos en las escuelas como maestros y cubrimos entonces aquella, aquel déficit de docente que había en aquel entonces y gracias a ese plan emergente que obviamente continúa el, las escuelas formadoras acá donde se están donde se crean esos maestros y se van formando todo el, todo el personal de juventud como maestro, pero es una cosa muy importante porque es muy orgullo, es un orgullo para nosotros ver como nuestros niños en el día de mañana son los médicos que nos atienden, son los mismos maestros que nos van a dar clase a toda esa generación que viene surgiendo y es muy bonito ver uno que fue uno tuyo que hoy lo tenemos hay veces en la misma escuela impartiendo como maestro. ¿Cómo ven? A ver, el aporte que se hace... Es grande porque ya después que nosotros enseñamos la materia que se enseña acá en la primaria, ellos pasan al nivel medio, que es el nivel secundaria básica, donde luego ahí en la secundaria básica es donde nosotros se van, ellos van creando y ya van pensando qué carrera van a coger para un futuro, pero eso se hace a través, a través de círculos de interés que se hacen desde la primaria. Se van impartiendo los círculos de interés donde se ve todo, se imparte el círculo de interés de pedagógico, círculo de interés de y costura, de bombero todo tipo de para que los niños se vayan motivando desde la edad de infancia a ver por qué carrera optan el día de mañana. Y es un privilegio ver como nosotros somos los que formamos a todos, esa generación que viene subiendo y son los que vamos con lo que cuenta nuestra revolución para el mañana, para que nuestro país siga adelante con la revolución en alto por toda esta juventud que sigue. Que la escuela se llama así significa ya que nuestra escuela se llamaba República de Bolivia antes, pero a la vez que el país cambió el nombre porque le cambian el nombre, le ponen Estado Plurinacional de Bolivia. El embajador Palmero, que era el que estaba en aquel entonces, el embajador a Cuba, hace que cambie también el nombre de nuestro centro. Y viene porque, junto con el gobierno, ustedes saben que se cambia a través que se unen todos los países, eh, todos los gobiernos de América se unen y por eso es que se le pone Estado Plurinacional de Bolivia. Y nosotros también decidimos y nos, se le puso donde el embajador nos dio, nos dio entrega a la otra directora que estaba del cartel que está puesto en la puerta al inicio de la puerta, que ya dice el nombre exacto, Estado Plurinacional de Bolivia. Y no, las lacto, que ya lo dije, las mini lacto, las 50 lacto que recibimos de donación, que nos ayudó mucho en el proceso docente educativo, en la parte de computación, donde ya con el maestro se desarrolla, y los maestros tienen su autopreparación, que es tiempo de máquina, ahí en computación, donde ellos se autopreparan a través de los software educativos, está el programa para que te eduquen, están los programas de Cinesoft, donde ahí los niños pueden realizar visitas virtuales a los museos ahí eh, pueden observar hechos históricos los, figuras importantes entonces gracias a eso hay veces nos permite visitar a través virtualmente esos museos que hay veces no nos permite porque están en Santiago están en otras provincias que no nos permiten ir a visitarlos en presencia bueno decirle que muchas gracias por estar acá con nosotros y que nosotros acá le brindamos toda la ayuda que necesiten y que somos un una escuela pequeña pero grande para el corazón de todos los bolivianos y un saludo muy especial para el pueblo de Bolivia, ya que acá estamos, somos unos países unidos y vamos a seguir unidos, entonces por toda una eternidad. Haciendo honor a su nombre, en la escuela todos conocen diferentes aspectos sobre Bolivia. Fue a través de documentos históricos, videos y fotografías que en Cuba conocieron un poco más de Bolivia. Del proyecto que nosotros recibimos muchos videos también y tenemos muchos discos ahí en computación de donación que nos trajo el embajador de Bolivia donde tenemos libros, tenemos efemérides y nosotros, eso no, no entra en el contenido pero nosotros en el horario extra se lo vamos a conocer a los niños ya que los niños muestran interés en saber qué es lo que sucede en Bolivia, cómo fue Bolivia porque ya que ellos dicen que se llama la escuela así deben conocer también, ya que conocen de Cuba conocer de Bolivia ya que somos unidos porque la escuela tiene, lleva el nombre de ese país Entonces ya le están recibiendo toda la base material de estudio, más todos los cuadernos de trabajo por grado. Como ven, él lo tiene todo marcadito por grado, clasificado, por asignatura, los grados y los libros, se, los libros se pasan de un curso para el otro. ¿Ves? Porque mantenemos y, y siempre estamos para que los niños los cuiden, para mismo, los mismos libros que se usaron en este curso se puedan usar para el próximo curso. Bien, y a, a, a mente, cuando tenemos falta de de aquellos libros, nosotros hacemos un pedido, él dice lo que nos falta y nos lo mandan para el nuevo curso. Ningún niño empieza el nuevo curso escolar sin ningún material, sin ningún, todos tienen todo lo que deben tener para comenzar el nuevo curso escolar. El, de septiembre a diciembre tenemos un, eh, un periodo donde ahí, por el estudio de la revolución, que es en diciembre, cogemos una semana que se llama receso escolar y luego nos incorporamos en enero hasta abril que por el aniversario de Playa Girón cogemos también una semana de receso y ya hasta ahora a finales de julio, que ya combina, ya comenzamos con las pruebas final a partir de este mes ya, en la segunda quincena de este mes y ya a principios de julio ya los niños salen de vacaciones. Se hace su acto de fin de curso, donde ya después los niños salen de vacaciones y se incorporan nuevamente en septiembre. Entonces todo el personal docente se prepara en esta etapa a través del seminario para el nuevo curso escolar. Estos son los cuadernos que reciben los niños de primer grado donde empiezan, a donde comienzan a aprender a leer y a escribir. Aquí están las lecciones con las diferentes áreas de conocimiento que dan en primer grado con sus pautados para la caligrafía este es el cuaderno de inglés, porque ah, se le da al niño inglés, donde reciben con una, una maestra que le da el turno inglés, pero además también tienen un turno por teleclase, que es parte también de inglés, por la tele también. Para la escritura correcta de las palabras, con sus reglas ortográficas, y esto se hace una coordinación de cada contenido, se dosifica el contenido del maestro, y en cada clase se ajusta qué actividades de este cuaderno en correspondencia con el contenido van trabajando los maestros, no es que comienza desde la primera página completo todos los días se trabajen las actividades, no, yo tal vez en un contenido puedo trabajar estos ejercicios y en mi otra clase corresponda a una actividad que esté por aquí atrás, al final, o sea, se hace corresponder el contenido con las actividades que correspondan. Si estoy dando la terminación Sion, Sion en palabra, yo busco aquí qué actividades se corresponden con ese contenido. No tiene que ser todo corrido como se hacía muchos años antes. ¿Ya? Otros de los símbolos patrios, como la tricolor y la huipala, y otros nos comentan del presidente Evo, a quien pudieron conocer personalmente. Mm, fue muy impresionante para mí, por verlo así, cerquita. Fue muy, ¿Cómo se fue muy emocionante, no solamente la escuela, la comunidad también se manifestó con alegría. Un presidente de una escuela es algo fuera de lo cotidiano y todo el mundo está muy emocionado los padres, la comunidad completa estaba en función del presidente. Fue un honor grande que la escuela recibiera al presidente de Bolivia, ya que nuestra escuela lleva honradamente el nombre de su país, ya que él vino se le hizo un acto de bienvenida. Y se sintieron muy orgullosos, los maestros hoy por hoy siguen contando esa anécdota, al igual que los pioneros. Bueno, ese día fue muy bonito, donde él habló a los maestros que estábamos, a los niños que estaban presentes, padres invitados que también estaban, eh, ...se le hizo entrega a los niños de materiales que él trajo... ...y todo el mundo muy emocionado... ...de esa actividad que fue... ...algo sorprendente... Eh, ...le brindó su cariño, le dio el amor... ...le... le dio... ...muchos presentes a los niños también para el futuro de, ...del nuevo curso escolar que comenzaba... ...ocurrió el 13 de agosto del año 2015... ...cuando la Escuela Bolivia recibió una visita muy especial... ...alguien quien cuando niño caminaba 5 kilómetros para llegar a la escuela. Quizás por ello, valora el aula, el banco y la pizarra. En su tiempo de niño no era fácil estudiar y más aún en el área rural. Por eso también llevó una importante donación a la Escuela Bolivia. El presidente Evo llegó a la escuela con 50 computadoras Kipus para el uso de los estudiantes en sus clases de computación. Después de que nos hemos informado en Bolivia que tenía que ser en Cuba, La Habana, Cuba, la primera estuela que lleva el nombre del Estado Plurinacional de Bolivia. Hasta ahora no había en ninguna parte del mundo y pedí a nuestro Ministro de Educación a ver cómo hacer conocer todo nuestro proceso mediante las pequeñas computadoras que estamos ensamblando en Bolivia. Contiene, esperamos no equivocarme, como unos 2.000 libros de algunos datos bolivianos, de nuestro proceso, de nuestras luchas, eh, de todos los resultados también, para que los niños, niñas de esta escuela, del Estado de la de Bolivia puedan estar informados. Es impresionante escuchar, niñas, niños, interpreten con profundo sentimiento sobre los procesos revolucionarios. Me ha sorprendido la niña que dirija este acto, Felicidades a la directora y de verdad, realmente merece un aplauso a la profesora y a la niña. Yo, de Educación, voy a pedir que el próximo acto que vaya a una escuela, que una niña, un niño, y dirige para un viceministro. Y si no, nuestro viceministro ya estará aplazado. De verdad, nos dan muchas lecciones desde Cuba. Es una forma de compartir nuestros conocimientos, nuestras experiencias. Allí quiero decirles, eh, como justo homenaje a los grandes libertadores, a grandes hombres que dieron su vida por esta patria, por la patria grande, por la liberación de nuestros pueblos, también seguimos aportando con dificultades, con problemas, que nos decía el pueblo cubano, pero también con aciertos. Esos aciertos nos permiten continuar en, en, esta, en esta liberación de carácter social, cultural, de carácter político, pero también de carácter económico. En ese momento comentamos brevemente con el hermano Fidel, cuando vine los últimos días de abril del 2006, y en una, una charla, una reunión con el presidente, quien más descansa lamentablemente, Hugo y Chávez Frías, venimos acá a incorporarnos al alba, sin dudar, y estuvimos convencidos. Porque, como dijiste, sin que lo escuchaba decir, desde, desde el norte decían que hay eje del mal, que el eje del mal era Fidel y Hugo. Yo decidí, contento, incorporarme a ese mal llamado eje del mal, Evo más en el eje del mal, pero en el fondo era un eje de liberación de otros pueblos de América Latina y el Caribe. Profesores, profesoras, ministras, nuevamente expresar en el día de los cumpleaños de Romper Fidel, felicidades, no solamente a Fidel, no solamente a la familia, sino a este pueblo revolucionario, el pueblo cubano. Felicidades, mucha suerte. Pequeño aporte para poder los... Muchas gracias. La Escuela Bolivia en un barrio cubano es una pequeña huella de la importancia que tiene en la escuela y la educación en la vida de los pueblos. A través de la música, el canto, la danza, el teatro y otras expresiones artísticas se construye más que con palabras. Cuentan que en cierta ocasión el león, el rey de la selva, se encontraba muy preocupado por la cantidad de cazadores que perseguían a las fieras y decidió hacer un ejército con el que pudieran defenderse. Para ello, salía a reclutar animales y el primero que encontró a su paso fue el enorme y pesado elefante. Buenos días, mi madre. Buenos días, que decía el elefante. Estoy haciendo un ejército para defenderme a los cazadores. ¿Quieres unirte a él? Claro que sí. Puedes eh, ser nuestra mayor defensa, así como lo eres. Los dos caminaron juntos en busca de nuevos reclutas. No tardaron en encontrarse con un lobo. Este se inclinó al signo de sumisión y salió a reclutar. ¡Buenos días, mi preciado rey! ¡Buenos días, mi bello lobo! Estoy haciendo un ejército para defender a los cazadores. ¿Quieres unirte a él? ¡Por supuesto! ¿Para qué quieres un animal tan pequeño, si tienes a uno tan grande como yo? ¡Ay, elefante! Por supuesto, el lobo aceptó, y los tres caminaron en busca de nuevo Vieron entonces con un mono chillón, y el león lo invitó también a formar parte de sus fuentes. ¡Le vas a unir a nuestro equipo, mono! que quieres sí. Niña, tú no... No, ¿usted no ve que eso puede ser nuestra manera de adverso para el enemigo? Así él mismo lo puede entender y nosotros vamos haciendo nuestro plan. Vamos, vamos. Caminaron entonces los cuadros. Ya sentía el león que el ejército se formaba. De pronto, ante ellos apareció una asustadiza liebre y un pobre burro que apenas podía caminar. El elefante y el lobo feroz se miraron, extrañados de que el león se dirigiera a esos dos animales. ¿No pensará no en verdad? A eso voy. Usted no ve que esa liebre está muy bonita. Y ese burro no puede alertarse cuando es el enemigo. Esa liebre, cuando se la seca, quien va corriendo se hace ¿De qué nos sirve? Y ese burro que está tan viejo, que no puede cargar ni con su peso. A eso no importa. Mientras más gente... Mejor y el día de la batalla, el burro, sentado en un punto de avanzada, rebuznó bien fuerte y su rebuzno alertó a todos de la proximidad del enemigo. se a todos que por ahí viene el enemigo. Alerta a todos los animales, todos a sus su puestos que se acercan los cazadores. El mono chillón distrajo a los cazadores brincando de un lado para otro, gritando como todos tanto que el elefante apareció como una tromba con su majestuoso tamaño, resoplando y emitiendo. Aú. y tras él apareció por un lado el lobo con el lobo erizado y los comillos amenazados. trabajar con las fortalezas de los miembros de su equipo, a pesar de que algunos de ellos se concentraban en las debilidades de los demás. El elefante veía pequeña al lobo comparado con él, y ambos, elefante y lobo, no le veían utilidad alguna al monochillón y menos aún a la huidiza liebre y al burro viejo. Lo negativo de esta fábula es no ver más que defectos y puntos débiles en aquellos con quien nos toca vivir o trabajar. Y lo positivo, darnos cuenta que aprovechando las cualidades y los puntos fuertes de los demás y enfocándonos a logros extraordinarios, es como contaremos con gente tan extraordinaria. también la unión hace la fuerza, ¿no? Y entonces los niños siempre son la esperanza de todos los países. ¡Allá Bolivia! ¡Allá! Pioneros. Pioneros por el comunismo. Sí, es el Esos son los lazos de hermandad y solidaridad que perduran. Fidel, que tantos te quieren. Fidel, que sabes querer. Fidel, de tantas ideas. Fidel, que te quieren bien. Tener la revolución de tus victoriosas manos fue sentirse más humanos, fue sentirte a plenitud. Fue recibir la virtud del hombre del pensamiento y ver nacer un momento histórico en libertad. Hoy es patria, es hermandad, es prepararnos mejor. Es ver al niño que al sol, del conocimiento fuera. Va labrando su futuro, va creciendo con amor. Es ver andar el motor invencible de la historia. Es defender la victoria, es estar más preparado. Es un fusil, un orado. Un médico, un ingeniero. Un campesino, un obrero. Es un humilde, es un humilde maestra. Es saber que no habla cuesta, que no se pueda subir. De estar listo a partir cuando tu mano lo ordene. Es enfrentar lo que viene en los futuros momentos. Es ligarse a un monumento de labores a la humanidad. Ya tu sueño es realidad que ha acabado de nacer. Nos educó un deber. Feliz de conocimiento, para andar y estar despierto, para enseñar y aprender, a vivir y florecer a la luz de tu figura. En tu enseñanza más pura y en seguirte a ser fiel, podemos vivir en la aventura y llegar de tu, de tu estatura y darte gracias fidel. Vamos a proceder a izar la bandera con la que el pueblo de Cuba proclama ante el mundo que Cuba es ya territorio libre, de analfabetismo, batalla que comenzaron los maestros, que prosiguieron los alfabetizadores populares y que cobró extraordinario y decisivo impulso cuando nuestras masas juveniles integradas en el ejército de alfabetización Conrado Benítez se incorporaron a esa lucha. Y cuando todavía hacía falta un esfuerzo mayor, llegó un nuevo refuerzo, el último refuerzo, el refuerzo de la clase obrera directamente a través de millares de brigadistas, patria o muerte. Dicen que en la casa en estos días se les ha visto cabalgar, a Camilo y a Martí, y delante de la caravana, lentamente sin jinete, un caballo para ti, vuelve las heridas que nos sanan, de los hombres y mujeres que no te dejaremos ir. Hoy el corazón nos late afuera, y tu pueblo, aunque le duela, no te quiere despedir. Hombre, los agradecidos te acompañan. sin una luz por ti. Hoy no quiero decirte, comandante, ni barbudo, ni gigante, todo lo que sé de ti. Hoy quiero gritarte, Padre mío, no te sueltes de mi mano, aún no sé andar bien sin ti. Hombre, Ya no caben más corceles llegando de otro y Una multitud desesperada de héroes de espaldas aladas que se han dado cita aquí y delante.